Que las alas se caen Que las puertas se han cerrado Y todo es oscuridad Que ya no quedan más sueños Las promesas olvidadas Que el tiempo se las llevó Tan solo tu amor, Soñar que todo puede cambiar. Sueñar, soñar, Dios te está confiando en ti. No le niegues su vivir, está esperando a ti. Soñar, no una oportunidad. No te niegues a soñar que todo puede cambiar. Soñar es más que pensar, más que escribir, es un destino, es un futuro por vivir. En mis manos un lápiz y un papel para anotar En mis pies un movimiento simultáneo En mi corazón experimentando un quebranto Y en mi alma y espíritu ganas de seguir soñando Y no me detendré Aunque me es tú y no me detendré Pues Cristo es mi luz y no me detendré Aunque me traten de ladrón Y aunque muchos no confíen en mi corazón El reloj de mi vida, el sol cada cual va a Dios está golpeando en ti No le niegues tú. Esperando a ti, y sueña a tu nuevo No te niegues a soñar que todo puede cambiar. Y sueña, Dios no está golpeando en ti. No le niegues a vivir. Y te está esperando a ti. Sueña, da tu nuevo en tu comunidad. No te niegues a soñar que todo puede en el camino de la vida sigo y no me detengo no en todo poderoso siempre yo me mantengo y las razones que me guían son tu maravilloso amor por eso te dedico esta canción de adoración en el camino que me guía Seguir el triste pelo, pues no hay mayor razón que tu amor que sea verdadero que me entrega no sé cómo agradecer el amor de los corazones para decirte que te amo mi Señor Para decirte que eres mi primer amor Y sueñar, Dios está rumpeando en ti No le niegues su vivir que te está esperando a ti Y sueñar, dar una oportunidad No te niegues a soñar Que todo puede cambiar Y sueñar, Dios está en ti No le niegues su vivir Nada, no por tu comunidad, no te niegas a soñar.